pues vía en Margarita, una vez con el el grado de algo también bastido vamos a ver vamos a ver vamos vamos a ver pasa de hoy vamos a ver qué pasa hey Luis, donde está, ay, el carro, el carro ahí. Vamos a ahí, el ahí, carro el carro No, no, no. Eso, arranca rojo. Vamos a verlo. Prendeme la luz, por favor. Vamos a ver aquí si tenemos... Señor, está ahí en el tagline, hay camión. Vamos a ver si tiene los permisos. El señor aquí, ¿verdad? ¿Qué es eso? Permiso de transitar a partir de esta hora. Bueno, como yo creo que en el casero, ¿no? No, la Es mi suegro gente de la policía romana. háblame a... Ah, sí, sí, la Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, que no camión Para allá Yo sí. no no no Entonces, señora, con su Ahí está el viejito, señora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 En San Francisco, ahora mismo. ¿Tú ves el Está <esting> para allá, lo que se es recoger una vez. ¿Y no tiene papeles ni nada? Sí, yo tengo que... papeles. Vamos a ver, me dice que tiene papel, vamos a ver, vamos a Pero solo papel papeles y motores. Yo tengo que... No, no, no, si no papel papeles y motores, no. Yo tengo papel. Yo tengo papel. Sí, tengo Sácalo, sácalo, sácalo. Solo viene a trabajar. ¿eh? no lo no si de, de mujer, no estoy? A motor. ¿Eh? Sí, es que ese, papel es motor. ese papel de moto ese, ese papel es miño. Y yo, ya tú la pongo. Es que no me voy a transitar hasta ahora. tiene que tener un permiso. Saca un toque de queda. Si no tiene esta que estar preso. Sí, yo estaba un piso con el maestro. Yo bueno, vine de Villa Tathia a trabajar. Bueno, vamos, a ver qué, vamos a ver qué hace luzón contigo. Claudio selección del país de Bacabón de la Vega. Eh, ¿Hacia dónde se dirigía en este momento? Yo vine a hacer una diligencia aquí de oh, un pronto, oh, a oh, me cogí el y oh, oh, casualidad oh, de la vida, estamos en estas pues, esta circunstancias, yo sé que estamos pasados de horario, estamos incumpliendo un horario, yo estoy de acuerdo con todo el reglamento, pero tranquilo, yo voy a hacer lo que la autoridad me pide. Oh, sí, para todo. siempre. ¡El tío! No la mujer tiene COVID. ¿Eh? No puedo venir ahora, oye. Tiene COVID. ¡Hola, tío! ¡Hola, tiene covid no. Bueno. <risa> No, no, no, no, porque ella fue para. Para. Sí, sí, sí, sí. Ella fue a una consulta hoy. Mire, caballero. Ella fue a una consulta. Sí, sí. no no, no. Ella ya tiene el ramón, usted es el guayén, ya menos. Pero usted trabaja en la bomba, sí, porque lo